Buen día de día amigas y bienvenidos a la 68 edición de La Represa, un programa de trellat. Como acostumé a decir, nuestros programas siempre son muy especiales porque así son nuestros convidats y una semana más vos hemos portado a un convidat en mol de trellat. Antonio Están García, 13 del 10 de 1987, eh, de Callosa de Segura, Vega Baja, actualmente diputado, eh, filósofo y abogado. Muy mm -hmm. eh, bien Antonio, muchísimas <coughs> gracias por haber respondido a nuestra crisis. Y no con más tres de callosa de segura, sí. eres el el convidante al sur que tengo un en este oh, programa. Un honor. Y también eres filósofo y bueno ya ja diez de no resta me podréis decir que también eres jurista, ¿no? Eh... Eh, mm -hmm. En cara no, en cara no tengo la carrera completamente, pero me quedan tres. Lo que pasa es que con la locura de la política ya lo veo lejano. Mm -hmm. Bueno, <laughs> eh, vas estudiar a estudiar filosofía en la Universidad de Murcia y sí, sí, después un máster la Pompeu Fabra. Mm -hmm. Y Aishina, ¿no? con las primeras preguntas, siempre son para el background del nuestro convidado, eh, Yo creo que estaría chulo, ¿no? Bore, eh, porque, claro, dígame, el perfil de, en este caso, los militantes y los activistas de Podemos de la Ciudad de Valencia y de la zona de Valencia, me suméis el con ¿no? El 15M, el 15M en la plaza, el 15M, que es el ayuntamiento. Pero en el TUCASI, sí que nos dones, ¿no? Es un, una otra visión de, de, del Matissef, del, mateix, del mateix fenomen. Bueno, en, en algunas cuestiones es similar, ¿no? O sea que, sobre todo por la cuestión generacional, sí que se nota eh, digamos el, el contexto del 15M, pero en mi caso pues igual hay un, una proveniencia también de, de, de movimientos en defensa del territorio, que es también algo que ha sido muy, muy característico de la Vega Baja, porque digamos que la destrucción urbanística ha sido tal eh, que si a eso le sumamos la cuestión de los residuos, pues digamos que los movimientos sociales han ido ido en esa línea, ¿no? Entonces, mi, mi contexto político nace un poco ahí, en el, el movimiento estudiantil, el 15M y luego luchas así en defensa del territorio, sobre todo antivertederos eh, lucha ecologista. Uh -huh. eh, Podríamos, ¿no?, hablar un poco de... porque, en eh, la Vega Baja, voy a que <laughs> ha a doblar población en 15 años, Torrevieja mejor ya ni parlem Slanters. de todo el, el que ha crescut. Eh, me o menos esta, esta visión ecologista de la, de la sociedad, cómo se ha articulado en, en, en, en esta comarca que está tan uh -huh. a nostre, pero que es otro mundo para la mayoría de, no, de valencianos. Totalmente. Hombre, Nosotros hacíamos ahí una broma, ¿no? hablando siempre de la desconexión que ha habido entre, entre la Vega Baja y prácticamente el resto del de proyecto autonómico, ¿no? que decíamos si la identidad valenciana construyó el Partido Popular se basaba en parte en, en corrupción y burbuja inmobiliaria, éramos los más valencianos, ¿no? eh, Entonces parte de, estos, de esta visión ecologista no es demasiado sofisticada, no, pero sí que se construye pues ante las oleadas salvajes, bueno, como, como comentabas, el crecimiento urbanístico pues tan, vamos, sin, sin ningún tipo de, de visión estratégica, entonces toda la costa está en una, en una situación... Como si fuera el, el antiguo este vamos. Eh, esta mañana mismo teníamos una visita en Consejería para tratar de salvar el último kilómetro de costa de Orihuela, que es el, un, el último que está sin, sin urbanizar y, y vamos a ver lo que conseguimos. Pero nace un poco, ya digo, ni siquiera de una visión muy sofisticada del ecologismo, pero que han sido tantas las, las agresiones al territorio en, en todas sus visiones que, pues que la gente al final acaba por reaccionar viendo que como, como el territorio se lo iban quedando unos pocos y, y esa falsa visión de, de riqueza, pues luego no, no recaía en el pueblo, sino que se concentraba. Uh -huh. Y digamos que entonces llegó el 15M, ¿no? Teniendo claro. todas estas agresiones uh -huh. y apareció el 15M. ¿Y qué va a pasar? Hombre, yo también, que es que es curioso aquí, porque yo ya me sé todos los chistes de Murcia, ¿no? viniendo de la Vega Baja y aquí en Valencia. Pero yo el 15M lo, lo viví en Murcia, que también tiene esta digamos, una visión de ser una sociedad muy tradicional y, y por tanto, como muy, muy conservadora. Pero allí el, el 15M tuvo una relevancia bastante importante en, en la ciudad de Murcia y también pues, con esa visión de defensa de, de la huerta, de, de la agricultura tradicional, pues había una relación, digamos, entre, entre ciudad y, y contexto rural mmm, bastante atractiva que sí, con el 15M pues, dio lugar luego a generar un tejido de cooperativas, de recuperación de espacios, que, que, que aún persiste y que, que es bastante fuerte. Y en la Vega Baja pues, pasó algo parecido, pero sin tener un núcleo poblacional donde el 15M tuviera un impacto muy fuerte, ¿no? porque aunque Orihuela o Torrevieja pues, tienen poblaciones importantes... No, no son ciudades, no, no hay una cohesión social, no, no se puede entender que son una, una sociedad eh, cohesionada en tanto que la mayoría de gente es de fuera o bien pedanías y, y que esa construcción pues, ha acabado por, por terminar con cualquier modelo de ciudad en un sentido comunitario. ¿no? Uh -huh. Supose que el modelo de inmigración en Madrid del ruso, sobre todo en el caso de Torrevieja, no cree que siga, y ese, ese tipo de inmigración no cree que siga la mes proclio para este tipo de discursos. No, eh, teníamos, eh, cuando estudiaba Derecho en Alicante, nos daba Derecho Penal la fiscal de Torrevieja, yo era la que tenía más trabajo prácticamente de todo el estado español, y bueno, ha habido allí una absoluta desafección con, con el territorio, lo que llevaba un poco a la, la gente oriunda a cerrarse sobre sí misma, eh, una población también que viene de fuera muy envejecida, entonces no, no encuentra unos espacios de participación, digamos, inclusivos, ¿no? Entonces sí, todo eso contribuye a que no haya un tejido social que, organizado, que, que pueda poner freno, eh, muchos años también de hegemonía del Partido Popular, y curiosamente luego sí que sirvió de algo el 15 de mi, sí que se notó, en tanto que, que ahora hay un pentapartito que consiguió echar al Partido Popular, pero bueno, con una cierta inestabilidad a la hora de tratar de trazar un proyecto de ciudad alternativo, pero bueno, se sabe lo que no se quiere, ¿no? Ahí, y, y con eso ya es bastante importante. Uh -huh. Y digamos que entonces es en eso llegó también Podemos, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, recogiendo... Eh, Digamos, dándole forma política a, a ese malestar, recogiendo esa indignación y, y también tratando de, de poner modelos alternativos eh, encima de la mesa. ¿no? Eh, entonces, bueno, Podemos trata de, de canalizar, pero de no hacer algo que han hecho siempre los partidos clásicos, que es apropiarse del movimiento, ¿no? sino digamos que dar un cauce también institucional poniendo en el centro también la lucha por las instituciones, que era un espacio que, que en cierta forma estaba mal visto, sobre todo en el 15M. ¿no? Siempre se hace una especie de transición, que aunque no es, no es correcta, se habla como del 15M, después la PA y después Podemos. ¿no? La PA como una especie de espacio intermedio entre el activismo y, y el exigirle a las instituciones el, el derecho a la vivienda. Y Podemos ya dice que bueno, necesitamos unas instituciones que nos defiendan, no que nos vendan, y eh, tiene un espacio sobre todo privilegiado en el espacio municipal, que, que es donde, donde se empieza, pero con una visión de, de que el espacio más alto de conquista democrática es, es el Estado, ¿no? Uh -huh. Y aparte del que vienen la, la, las políticas que más de austeridad que más daño han hecho. ¿no? Uh -huh. el, el proceso de análisis de Podemos, digamos, este programa ya lo llamarle analizando, como ha uh -huh. viendo el Ferran Martínez también. Uh -huh. eh, nice en el contexto de las elecciones europeas que fueron una un éxito sin precedentes. Sí. Eh, ¿Podrían hablar también un poco no, de esa etapa de activismo más eh... originaria? Sí. Bueno, sí, yo creo que el, eh, Podemos, evidentemente, ha, ha cambiado mucho en, en estos dos años, como es lógico. ¿no? Bueno, estos es más de dos años. Eh, originariamente, yo las europeas las vivo más en Barcelona, entonces sí que, eh, porque Barcelona, claro, es eh, en, en el sentido de asociacionismo y de tejido social, pues es prácticamente Les de pues, la, la vanguardia, sí, sí, sí, absolutamente, ¿no? Pues es una tradición y, y, y una ciudad también pensada para eso y, y con muchos espacios para que, que eso pueda existir, ¿no? Entonces sí que se la, la sensación que yo recuerdo de las europeas, pues eso siempre se ve ahora, cuando echamos la vista atrás, como una mirada más ingenua, eh, más eh, ilusionada sobre la, sobre la política, ¿no? en tanto que, que era para muchísima gente nuestro primer acceso a la política institucional, aunque estuviésemos en política, eh, sobre todo en movimientos sociales, durante muchos años, la primera vez que, que, que te das con lo institucional fue ahí, creo que la... El proceso de creación de Podemos y, y cómo estratégicamente se eligieron las europeas, todo muy bien pensado, por tanto que es una circunscripción única, que el proyecto de Podemos también es muy europeo, ¿no? a la hora del de papel que han designado para nosotros en, en la Unión Europea, digamos, como, como zona absolutamente periférica y, y subsidiaria. Y sí que, pues eso, esa ilusión de esos cinco eurodiputados y luego el gran reto de cómo asentar eso en, en todo el territorio español, que es en lo que estamos. Mm -hmm. En el caso concreto del País Valencia, digamos, eso comienza prácticamente sí. com, en cualquier en, en York en una base militante y eso, que entiendo toda esta ilusión. Y digamos que eh, conforme arriba el, el proceso de comenzar a hacerles listes a las elecciones a las costas valencianas, comienza a sumarse al proyecto una serie de gente, por ejemplo, el caso de Antonio Montel, que es el secretario general, que y ve directamente ya desde Think Tanks, ¿no?, podrían decir. Sí, bueno, él tiene una trayectoria, pues, evidentemente, mucho más dilatada por Think Tanks, imagino que te refieres a CEPs, ¿no? Uh -huh. Que tiene, bueno, CEPs tenía aquí su su base, ¿no?, aquí en, en Valencia. Entonces, eh, en ese momento de, de creación, yo estoy, digamos, como militante de base en, a nivel comarcal, porque siempre allí tuvimos, un, en la Vega Baja, una visión muy, muy comarcal, porque tampoco nos queda otra. Y, no, claro, no, no la percibes como algo muy propio en, en lo que a la confección de toda la estructura se refiere, también pues por la visión más centralizada de, del Podemos original, pues con esa idea de la máquina de guerra, ¿no? Entonces, por lo que se ha podido ver, es como siempre ha habido, pues, una. diferentes culturas democráticas eh, confeccionando Podemos. que bueno, que en algunos momentos se han. enriquecido, en algunos momentos se han obstaculizado. Pero que, bueno, era. La idea base de Podemos también era juntar a mucha gente de, de, de distintas procedencias con objetivos comunes, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo no, no estuve tanto en los procesos aquí de, de construcción a, a nivel valenciano y es algo que creo que en el contexto actual, de, de periodo congresual, pues, tenemos que resolver, ¿no? Que la gente tenga una visión mucho más propia de cómo se construyen sus estructuras. ¿no? Uh -huh. eh, Podrían decir, ¿no? de cara a dichas elecciones de 2015, digamos, tú fuiste elegido ya como uh -huh. diputado, el segundo de la lista la can si no recuerdo malamente. Exacto. Y digamos que tú naves también, ¿no? Dins de, en el proceso de primarias, tú estabas encuadrado, de que era claro, que Podem, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, a mí me ofrecieron la posibilidad de participar en las primarias desde Claro que Podemos, con una, no sé, digamos, una, una visión te, territorial de, de, de ponerle un poco de voz y un poco de cara a la gente que había estado trabajando en, en mi comarca. Y bueno, pero nunca, es cierto que no entré con una predisposición a, a salir como diputado, sino que era un poco más como aportar dentro de ese, de ese proceso y cómo vivir ese proceso y posteriormente eh, la, digamos, la, el resultado de, de las primarias pues me dio un golpe de realidad y sí así, y así fuimos a, a Valencia que es, es, una, es una historia muy, muy distinta ¿no? a cuando preguntan a, al resto de personas de otros partidos cómo, cómo han llegado a ser diputados uh -huh. digan uh -huh. que ese golpe de realidad va a ser que no sé si fue muy duro eh. en parte eh, por la cuestión de TP, ¿te refieres? O por... No, no, voy a decir, el cual de la realidad es que los resultados en las primarias fueron oh, claro. espectaculares. O sea... Sí, sí, sí. Yo, hubo una participación de, bueno, también digamos de ese, ese contexto militante de, del que yo venía. Y sí, yo no me esperaba en ningún momento estar segundo por Alicante. También al no provenir de uno. de ningún foco poblacional. Eh, alto, o sea, teniendo Alicante, Elche, Alcoy. Mm, entonces sí, fue, fue una sorpresa, pero bueno, eh, estábamos ahí para intentar aportar, hacer lo mejor posible y, y fue bien recibido. Uh -huh. Digamos que el Fed de estar en claro que puede no en ninguna de las altres eh, llistes, en cara a que fueran elecciones en, obertes, mm. ¿era porque en eix, o obertes, ¿era para que te buscar en o...? yo imagino que sí que se hizo una suerte de de mapeo por el territorio para ver qué personas estaban dispuestas a, a aportar y a participar en ese proceso y en caso de, de como ocurrió en mi caso, de, salir en, de estar en posiciones de salida, pues de poder hacer un buen trabajo. Entonces sí, por supuesto, y bueno, no, no, no, no hay que negarlo que la confección de las listas designaba las posibilidades de, de la gente. Es decir, eh, también en el, el modelo de primarias que se siguió con, con las famosas listas plancha, pues en cierta forma determinaba eh, quién tenía más posibilidades y, y negar eso es, es mentirse. Pero bueno, la cuestión es que en cualquier en cualquier contexto y, y, y siempre se podía decidir a quién y por eso también hubo cambios dentro de las listas tal y como se presentaban al principio y ven cuál se volvía en las elecciones 2015 eh, uh -huh. Resultas que pueden decir que da me fueron un éxito no es de un doble teníamos competidores en claro yo creo que atendiendo al espacio del país valenciano sí porque sí que es cierto yo me fijaba en las encuestas que por ejemplo eh, a a Compromís, siempre en las encuestas, históricamente, se le, ha, se le ha tirado por bajo y, bueno, venían de hacer un gran trabajo y hablo de Compromís primero como, digamos, eh, compartimos cierto espacio electoral, luego también Izquierda Unida seguía teniendo su suelo, de hecho no, no entraron por la barrera electoral que ahora estamos tratando de, de cambiar en el Parlamento. Y creo que si bien se habían generado unas expectativas muy altas, ¿no? porque también otro de los aspectos, de los elementos centrales en Podemos es el discurso de que estamos aquí para ganar, y, y para eso estamos y nos lo creemos, pues siempre luego gestionar eh, cuando las expectativas son tan altas y los resultados no acompañan esas expectativas tan altas, pues es complicado. Pero yo creo que sí que si hacemos un análisis posterior pues que tener un... un resultado mucho mayor, pues tampoco era muy factible. Uh -huh. En a caso, el resultado sí que en una suma en el Partido Socialista, pero como mínimo fue un cambio del que habían sido los últimos 20 años. Y si sí, ve eh, el tema del proceso de negociación entre Manicoldra y Ximó eso ya es de con conocido. Eh, digamos que vosotros no entrevo en el gobierno, pero sí que esté en eixa, No sé si yo soy si posición difícil o cómoda, que es la de no ser oposición, pero mm -hmm. realmente estar en la oposición. Sí, cuando... Bueno, efectivamente, lo, los resultados, lo que arrojaban era una mayoría que daba para, para echar al Partido Popular. Luego había que ver cuál era la mejor forma de confeccionar un gobierno, yo creo que ahí también pesó a la hora de tomar la decisión de no entrar al gobierno, por un lado, eh, digamos, la, la poca estructura que tenía Podemos en ese momento, y por otro una visión, digamos, eh, igual más eh, estatal, en algunos casos, y, e inocente, de, bueno, igual desde fuera pues podemos eh, tratar de llevar la acción del Consejo mucho más lejos, ¿no? eso, bueno, como dices, ¿no? Postura cómoda o difícil. Creo que en términos de visibilidad, evidentemente, es difícil, porque cuando propones cualquier medida, automáticamente, si se cumple, pasa a ser una medida del gobierno, ¿no? Y quien la ejecuta es el gobierno. Eh, las ruedas de prensa del Consejo, etcétera O sea, es una serie de espacios que tú no compartes y que te obliga a, a tener que estar en una posición fiscalizadora, pero que no se puede con convertir en la posición del, bueno, del, del pepito grillo, sino que tiene que venir de mano de una propuesta definida de cuál es el modelo alternativo que ponemos encima de la mesa a los años del Partido Popular, que, que creo que, que tiene que ser la clave para que, que ese resultado se, se amplíe y, y se consolide. Y estamos ahora pues, en un espacio intermedio, ¿no? porque... el la posición del Partido Socialista pues muchas veces es un poco ambivalente ¿no? a la hora de, de tomar decisiones. En este caso había una mayoría nuestra junto con Compromís que conseguía arrastrarlo a posiciones más progresistas, pero en otros casos no, no lo ha habido. ¿no? Entonces eh, nos deja en esa posición en la que no acabamos de, de concretar, creo yo, eh, ¿Cuál es el modelo alternativo al que tenemos que seguir con... y, y, y el que tenemos que, que, que asegurar a la gente que se va a instalar para que puedan vivir mejor? Y es ver si somos más útiles para que eso se dé desde dentro del gobierno o, o desde fuera, y se decidió desde fuera. Uh -huh. eh, digamos que en este caso, dit, eh, a voltes el Partido Socialista, no está sí. claro que se ponga tirar capa afuera o uh -huh. capa un costado o capa de altre. Eh, eso sería más en el, en el caso estatal, que en este caso sí que está claro que a ha votar estos pactos son Ciudadanos primero, después directamente con el PP. Eh, pero el que hace el Pacto del Botánico, yo mm. entiendo que, que la lectura no es, no es exactamente la misma. Claro, pero, por ejemplo, cuando se estaba en el contexto de formar gobierno postelectoral, Siempre hablábamos de que nosotros con Compromís sumábamos más que el Partido Socialista, incluso que el Partido Popular, que nuestros votos sumados eran la mayor fuerza. Pero bueno, no se consiguió tener una presidencia, pues en este caso, más lógica que hubiera sido de, de Mónica Oltra. Incluso el Partido Socialista en la negociación, eh, en algunos sentidos, eh, nunca se sabe si solo como amenaza o como realidad, pues... Eh, amenazaba con la vía de ciudadanos, ¿no? Si, no, si el pacto no se, no se concretaba. Entonces, ahora una vez que está conformado el gobierno, eh, es cierto que mm, las cosas van moderadamente bien, o, o al menos están mejorando con mucho el, el gobierno anterior, pero a la hora de tomar decisiones estructurales, y a la hora sobre todo del PSOE, de darle continuidad al cambio a, a nivel estatal, y imagino que ahora hablaremos de, de Chimo Puig y de los presupuestos, pues esta ambivalencia continúa. Entonces es muy difícil liderar el cambio en el país valenciano cuando a nivel estatal, con lo digamos dependientes que aún somos en muchos sentidos de lo que ocurre a nivel estatal, eh, no se está apostando por un cambio. Eh, pues sí, como has dicho, caldera eh, caldrá hablar mucho del Botanic porque uh -huh. no, no es que tenga una posición digamos un poquete eh complicada, Sino mm. que, claro, eh, ¿quién es la lectura que se fa del Botanic? Porque el cambio se aplicado, pero este book, buc... de Fete en el Botanic, se ha arribat, ¿no? Al año de hacer el primer pacte, se torna a ampliar el pacte porque sabía, desde el Stressing se había arribado a la conclusión de que sabían por hacer metodillos cambios. Claro, esa es una cuestión de conflicto muchas veces, ¿no? Que lectura se hace desde el Botanic y una visión más autosatisfecha de, que por la cual se ha cumplido prácticamente todo o una visión más exigente el, el principio de, del, del botánico y de la idea es llegar a un consenso de mínimo sobre hacia dónde tenía que ir el proyecto autonómico con un análisis que siquiera más o menos creo yo compartido es decir, tenemos un problema de la propia la propia visión que tiene la gente de la Generalitat y de lo que ha sido la Comunidad Valenciana todo este tiempo. problema de reputación con el que había, que, uh, el que, había que, que cambiar. Teníamos una cuestión de un modelo productivo de paro estructural, la cuestión de radio-televisión valenciana. Es decir, sí que habían yo diría, tres o cuatro ítems pues, encima de, de la mesa que constituían un mínimo de gobierno, pero luego había que desarrollarlos en políticas concretas. Entonces yo... Yo creo que es muy aventurado decir que, que esa ampliación se da porque se ha cumplido todo, ojalá. Eh, creo que la ampliación se da, en cierta forma, para concretar esos, esos mínimos que nos marcan la, la hoja de ruta del botánico. Creo que es también algo en lo que se podría haber hecho más. Creo que, que, que el pobre valenciano Valencia no, no ha sentido el botánico como algo suyo. Es decir, eh, algo que decíamos siempre al principio era eso, que no era un pacto solo a tres, sino que era un pacto a cuatro con la sociedad valenciana... Pero creo que nos han puesto los mecanismos de fiscalización ciudadanos para, para que eso se sintiera realmente así. Entonces, claro, si vamos con un discurso demasiado triunfalista y la gente en su vida cotidiana no siente que su vida está verdaderamente cambiando, pues estamos también generando ahí unas expectativas que luego nos ajustan. Uh -huh. es, yo creo que este es el móvil de los de, de lo que va a ser esta entrevista, porque lógicamente. Uh -huh. Dice Podem, ya una serie de Jen que se suma a este discurso que vendría de, anem del Anemadir del Bipartit, de que como a mínimos objetivos del primer año se han Y uh -huh. después está la otra visión que diría sobre un poco más exigencia, ¿no? uh -huh. sobre el que habría de suposar el Botanic. Sí, yo, a ver, yo creo que sí que hay una idea general de que hay que tener una exigencia mayor. Eh... Luego está la cuestión de bueno cómo nos aseguramos efectivamente de, de esa exigencia y qué mecanismos ponemos. ¿no? Creo que es, se han ido dejando algunas medidas por el camino. Yo recuerdo que al principio siempre hablábamos, por ejemplo, de una auditoría ciudadana de la deuda, que además aquí, en, en nuestro caso, con, con la gran deuda que, que arrastramos, pues es, si cabe, todavía más, más importante. Y que esta visión respecto de del Pacto del Botanic, pues muchas veces entra como una especie de juego táctico de qué viene mejor de cara a 2019, en tanto si plantear crítica al Conseil podría, no sé, digamos, romper esta idea de que las cosas van mejor, pero eh, es que eso no depende de nosotros. Quiero decir, la mejor forma de, que, de asegurarnos de que el PP no vuelve es que la gente efectivamente note que su vida está cambiando. Si actualmente no vamos todo lo rápido que nos gustaría en ese sentido, pues nos toca ponernos a trabajar para que eso se haga. Eh, y, y yo creo, yo estoy en esa línea en la que de momento hay un cambio, por supuesto, porque venimos de 20 años eh, absolutamente terribles, pero que no estamos construyendo esa alternativa todo, todo lo rápido y, y todo lo claro que, que podríamos hacerlo. Uh -huh. Eh, la visión está de Montiel de no me va a estar de acuerdo en que como a mí no me soy de los a a comprar sino que fin si todo era posible que podemos entrar a DINS del gobierno después le van a decir que no eh, con a vivir desde DINS a lo mejor puede ser estas cosas vosaltres que en cierta manera heredé el, el, el sector crítico eh, muchas voces dentro de la organización digamos que no estaban de acuerdo en tomar una decisión precipitada. O sea, no era tanto una cuestión, en primer lugar, de, de fondo, sino de forma. Es decir, eh, plantear una entrada al Conseil sin saber en qué circunstancias ni con qué hoja de ruta estratégica, pues no, no tenía mucho sentido. Es decir, habría que ver, en, en primer lugar, si podemos entrar pues, eh, para realizar qué papel. ¿no? Entonces, eso desde de, de un momento. Y luego, tratamos de decir que si nuestro proyecto estratégico ya había cambiado y ya podíamos hablar de un contexto pues mucho más estrictamente valenciano, sobre todo después de las elecciones generales, pues que plantear una decisión que era eh, fundamental para, para el futuro de nuestra organización y para el futuro de la sociedad valenciana, pues implicaba en cierta forma tener que convocar una asamblea ciudadana para que todos nuestros inscritos pudieran participar. Uh -huh. Y estén parlant de la Asamblea Valenciana, voy a decir, el dir, no que el, la, mita, la segunda mitad de 2015 la primera de 2006 ya no marcar per eso, ¿no? De formar el gobierno en el que se quedaría fuera y de todo el proceso del pacto del Botánico, pero todo eso también se haría muy muy posado en, primero en las elecciones generales que van tindre, y una vegada arriba y ese resultado en diferir de las elecciones generales arriba a Vista Alegre. Mm -hmm. ¿Cómo en eh, como com en vosaltres porque es que de hecho se evapore no como que al principio Montil era el oficialista, los críticos eran de rejón, Montil se fue de rejón, también va a se ahí un poco del Joc de Catiuscas. Bueno yo es que creo que tratar de digamos establecer en el país valenciano las mismas corrientes que se han establecido a nivel estatal pues es normal que no te den un, un plano realista de lo que está pasando. Porque, claro, es que las digamos que los, los debates políticos no son los mismos, el contexto político no es el mismo. Entonces, lo primero que dijimos muchos, eh, cuando Vista Alegre 2 era que no tenía sentido eh, replicar esos bueno, conflictos políticos eh, estatales a nivel valenciano. Y, y bueno, ya hablamos en muchos casos que había sido un, un error o, o así no entendíamos algunos que parte gran parte de la dirección se encuadrara tan claramente con, con un sector, cuando pensábamos pues eso pues que nuestra realidad era otra y teníamos que asegurarnos de, de que los debates se dieran en clave valenciana. ¿no? Entonces. Eh, Ahora, para afrontar el Vista Alegre valenciano, la primera idea era no repetir los errores del Alegre estatal, que creo que estuvo muy mediatizado, y bueno, mediatizar algo siempre acaba comiéndose el debate político, entonces los debates políticos que, no sé, que, que revoloteaban se daban siempre muy simplificados, creo yo, y por tanto no no resolvían nada de, de lo que era el proyecto. Eh, no sé, hablar de PSOE sí, PSOE no, Izquierda Unida sí, Izquierda Unida no, no te dice absolutamente nada ni un debate real, ¿no? Eh, o calle, instituciones, es decir, era, era algo muy, muy simplificado que, que no tenía nada que ver con los debates de fondo que, que existen y que, que son de profundidad dentro de lo que tiene que ser el proyecto de Podemos. Entonces, aquí estamos intentando primero eso, ¿no? Que haya un debate político con unas cuestiones bien delimitadas para que salga una hoja de ruta para los próximos, eh, bueno, como primera meta al 2019, ¿no? Pero sobre todo para tener un Podemos más, más federal y más estable, digamos, en, en, en su hoja de ruta, que, que, que resuelva los problemas que ha ido teniendo nuestra organización pues fruto también de, de esa primera estrategia de la consabida máquina de guerra electoral, ¿no? Yendo hacia un Podemos, pues más capilariza en el territorio y que responda mucho mejor a sus contextos políticos. ¿no? Uh -huh. Digamos que esta maquinaria de guerra, ¿no? el famoso asalto a los cielos, uh -huh. Aisha nice en un contexto en eleccions generals, eleccions generals que calía preparar unas elecciones generales, elecciones generales que en postdata, y todo eso, al final el resultado después de las elecciones generales ha sido el matiz que se tenía en antes de las elecciones, y eso también, digamos que, eh, digam que después de vista alegre, no se ha desfet, ¿no? puede ser esa maquinaria de asalto a los cielos. Creo que estamos en, en ello, ¿no? En, en ese nuevo ciclo que se abre, que se abre después de las, de las elecciones generales. Creo que la máquina de guerra tenía un sentido y, y que fue votado y aceptado por todos, pero que, que fue a demasiado coste, creo yo. Bueno, a un coste de no tener, pues eso, no estar destinando muchas fuerzas a, a tener una organización con implantación territorial, ¿no? Digamos, más en clave de red que, que en clave de, de pirámide. Eh, el reto ahora es eh, justo eso, pues ser capaces de, de darle la vuelta a la, a la pirámide y tener una organización más cercana, porque es que al final mmm, construyes, digamos, sentido común, ¿no? Y, y construyes pensamiento a través de la cercanía. Y el no haber destinado tantos recursos a, a esa construcción de, de una organización de cercanía, pues te hace imposible digamos optar a cambios en, en el recorrido largo que decimos. ¿no? Entonces yo creo que ahora eh, el reto, como decía o antes, sea, pasa por tener los debates políticos eh, arraigados al territorio, eh, también teniendo en cuenta que es el modelo estatal que queremos reproducir, ¿no? Hablamos siempre de un país plurinacional, eh, pues nuestra organización debería reflejar ese país plurinacional, teniendo los debates en clave valenciana. Y aquí, pues, hemos marcado o sea, una serie de, de problemas que creo que son los que tenemos que debatir, pues que es cómo vamos a 2019, cómo afrontamos el tema municipal, cómo afrontamos el, el botanic cómo afrontamos los problemas que sigue teniendo nuestra comunidad. Uh -huh. Sí que es verdad, ¿no? que desde este proyecto de Valencia al final inevitablemente los, los debates a nivel estatal también afecten. Mm. En, en la nuestra entrevista a Ferran Martínez, nuestro ¿no? el, el, el compañero Miquel va a hacerle una pregunta que Ferran digam, va a negar en rotundo, que era que si el proyecto de Podem, sobre todo al principio, era una especie de refundación de Esquerra Unida. <laughs> eh, Supongo que la respuesta continúa en no, pero digamos que ahora el, el tema de las alianzas electorales de cara a posibles al posibles elecciones también habrá que tener en cuenta el que pasa a Esquerra Unida, tanto de Izquierda Unida <coughs> Federal como de Unida del País Valenciano. Sí, es un poco lo que me refería antes con la simplificación de los debates. ¿no? Creo que la cuestión no es tanto Izquierda Unida sí o Izquierda Unida no, sino cómo, igual que se ha hecho en, en tantas confluencias municipales, o sea, cómo nos aseguramos de construir una herramienta de confluencia que verdaderamente sume más gente. Para mí el objetivo es, es ese, o sea, cómo a partir de un programa de cambio conseguimos sumar a la mayor cantidad de gente posible. Eh, eso se ha hecho en algunos casos, sobre todo a nivel local o en, en Comú Podem en Cataluña. Es decir, eh, ya sea, sí, sea las sea, confluencias, es, claro, claro, ya se han dado confluencias exitosas. Entonces creo que lo importante es ver qué las hace exitosas, eh, teniendo en cuenta que. No cualquier unión es una confluencia. Es decir, creo que lo que se tiene que hacer es, bueno, que hablamos posmodernos, ¿no? construir un relato propio de candidatura, ¿no? constituir un, un, un sujeto nuevo que, que sea capaz de ilusionar y de aglutinar gente en el que ha estado y supongo que tiene que estar Izquierda Unida. ¿no? Uh -huh. Digan que en este No Relat, el primer paso es el Vista Alegre Valenciano, y ¿no? yo que anima dirle el proyecto Valenciano. Eh, Con vendían mol mol semes a tocar, ¿no? Eh, el primero debería ser precisamente la lectura que se hace del botánico, en cara que ya ja, llevo ja un tocado un poco. Mm. Eh, Avance de res, eh, digamos, eh, a este congreso arribes tú més o menos como el líder visible de lo <laughs> que podrían decir los críticos. Ahora eh, vale. a Montiel que si me equivoco eh, corregísme representaría a ¿no? Esta maquinaria de guerra, ¿no? Era el, el líder de esta maquinaria de guerra que había de ser Podem. Y bueno, ahora se otro, ahora se otro va que sobre Critics y no teníamos un candidato oficialista a quien enfrentarse. Bueno, es que tampoco. No creo que sea una cuestión personalista, ¿no? <risa> mm, ni creo que Montiel tampoco representará esta, esta visión de, de máquina de guerra. También por eso, ¿no? Por cómo se ha ido construyendo Podemos a lo largo de del territorio y que la cuestión no es construir ninguna candidatura a la contra de nadie, ¿eh? ni mucho menos. ¿no? Creo que lo que debemos tener en cuenta es de qué eh, análisis partimos de, de la situación actual y a partir de ahí qué soluciones proponemos. Entonces creo que, bueno, comentabas tú un poco que el análisis igual no había sido el mismo, ¿no? en relación por ejemplo al, al cumplimiento del botánico o, o a los mecanismos de fiscalización y de propuesta. Y bueno, él, él ha tomado estos días la decisión de, de no optar a, a ser reelegido, que bueno parece respetable, como no podría ser de otra forma. Creo que él también tuvo que lidiar con una situación complicada de, de tener que construir Podemos eh, desde inicio. Y bueno, creo que él también, pues como comentábamos antes, que, que lo que ha ocurrido dentro de Podemos pues, ha sido también esta falta de sincronización entre distintas culturas políticas. Entonces sí que hay una... Bueno, Montiel tiene una larga trayectoria y en, en algunos casos creo que no ha sido capaz de construir la organización, ya digo, con todas las dificultades de partida que, que necesitamos para, para el País Valenciano. ¿Y quién así es se organiza, yo que se necesita? Hombre, yo creo que tiene que ser, como decía, una organización más descentralizada, más vertebrada y que ocupe también, se ocupe de lo cultural, de lo social, de crear nuevos espacios. Mm, creo que hemos estado demasiado ocupados en lo institucional y eso pues en cierta forma ha acabado burocratizando el partido, que, que era un riesgo que con el que de entrada contábamos, ¿no? Porque las instituciones tienen su propia dinámica y, y su propia lógica y, bueno, eso tenía que ser contrapesado con, con una organización, pues eso, mucho más flexible, mucho más porosa con la sociedad, que, que es la que nos estaba a construir y que, que creo que de momento no, no hemos construido. Esta vez en cultural podría no el proyecto de la morada, ¿no? Que se a relativamente recientemente a Rousseff y todo Sí yo creo que necesitamos crear espacios también de autogestión ¿no? No, que no sean espacios solo vinculados a, a Podemos o sea, no, no la clásica sede uh -huh. sino abrir lugares donde la gente pueda organizarse porque otro de los problemas de los que contamos aquí fruto también de, ese, de esos 20 años del Partido Popular es el tejido social del país valenciano mmm, que haga de no solo de resistencia sino también que estire la acción de del gobierno, ¿no? Creo que aún no contamos con un tejido social lo suficientemente fuerte y que la labor de Podemos también tiene que ser mmm, ser capaz de estimular ese, ese fortalecimiento de, de la sociedad civil. Bueno, de todas manera el aquí yo creo que él inventa el mental PNB ya fue más de 60. Es que realmente <risa> exacto, tampoco un y ve, hemos analizado el tema del Botanic, eh, He hablado también un poco de enclavo eh, Un Una de las seis que podrían hablar sería de les confluencias, es decir, a, a nivel municipal, ver que, digamos, les, les elecciones municipales. En, en el caso de Alacante es una colisión escarreunida unida, digamos, completa. En el caso de Castelló, es una colisión escarreunida unida, Micho de alguna manera. Y uh. en el caso de Valencia no niegue colisión escarrea unida. Eh, y estén hablando más de, de tres ciudades, eh, el tema de las confluencias con... Bueno, yo creo que es uno de los retos por delante, precisamente por lo que acabas de describir, ¿no? que en cada lugar ha habido eh, algo distinto lo cual también es en cierta forma lógico ¿no? y, y que responde un poco a las circunstancias de cada, de cada territorio y, y eso, y a los actores que, que existen en cada territorio, a la fortaleza de cada uno, lo que sí que creo que tenemos que habilitar, pues son herramientas para que la gente pueda diseñar sus proyectos de ciudad y pueda tener pues esa hoja de ruta para hacer un mapeo de actores sociales, de cuáles son las primeras 10 medidas que tendrían que llevar. Es decir, eh, eso creo que en algunos sentidos no, no se ha llevado a cabo. ¿no? A ver, y sobre confluencias en general, lo que te comentaba un poco antes, eh, hay que ver que determina que una unión de actores sea una confluencia y no lo que hablamos antes de sopa de siglas, ¿no? Por ejemplo, cuando aquí nos presentamos a la Valenciana en, en la segunda vuelta de las generales, creo que, bueno, eso fue una coalición de toda la vida. Es decir, era, pues eso, <ríe> Izquierda unida del País Valenciano, Compromís y nosotros, que sin haber tenido mucho contacto previo, con Compromís es cierto que, que sí, eh, nos presentamos y creo que no, no hubo mal resultado, eh, teniendo en cuenta el contexto, pues fue proporcional al resultado en el, en el resto de, del Estado español, pero que podría haber sido mejor si se hubiera dado en otras condiciones y, y con otras medidas que, ya digo, se constituyeran un, un sujeto más cohesionado. Creo que se daban tres discursos distintos y que, y que volvíamos a la gente un poco loca. Uh -huh. Eh, digamos, una, una confluencia no es una sopa de siglas. Eh, en el caso concreto de, de compromiso, pero se amplía, estén parlando de que el blog ya di que no valen. Cuando mm -hmm. di en el SEUS, en su congreso, <coughs> el, el que siga. Eh, en el caso de Escarra Unida, realmente no se han, no han pronunciado ni en una dirección ni en otra. Eh, 2000 de realmente no está tan mm -hmm. eh, creo es posible que puedan haber confluencias? O... A ver, con compromiso para empezar, yo creo que ya compartimos, eh, a ver, por así decirlo, una alianza estratégica eh, que puede al final concretarse lo electoral o no, pero bueno, creo que venimos demostrando que compartimos aspectos de corte fundamental tanto a nivel de País Valenciano como del Estado español. Entonces habrá que ver si somos capaces de cumplir esos requisitos. Eh, que yo entiendo que son necesarios para tener una confluencia que sea satisfactoria. Porque en política normalmente, o sea, no, no solo que ni sumes o restes, sino que o multiplicas o restas. O, sea, o, o desbordas la, la suma de los dos o conviertes algo que, que normalmente no, no funciona todo lo bien que debería. Entonces yo creo que, que, que más allá de lo electoral pues, siempre habrá pues, esa alianza estratégica, que también pasa con Izquierda Unida, lo que pasa es que Izquierda Unida aquí... Ah, a nivel de país valenciano, en su contexto confederal, pues también es algo mmm, distinto, creo que también al contar con no sé, pues una mayor fuerza de cierto sector del Partido Comunista, eh, no se han dado tantos contactos como, como se ha dado con, con Compromís. Uh -huh. Está, explica que en el caso de Compromís, esta lectura, digamos, un poco es, no negativa, pero realmente no es más negativa, mainstream falista de lo que es el paquete del Botánico. No se puede ser, digamos, exigirle más cosas al Botánico y después a lo mejor eh, casarte en una parte de lo que es el gobierno. Sí, bueno, también hay que, lo que digo, ¿sabes? de compromiso, claro, en eh, su unión con el Partido Socialista es interesante, eh, ellos tienen que mostrar un relato de, de convivencia y de cumplir resultados del de Acuerdo del Botánico, ¿no? pero no podemos olvidar tampoco pues, lo que ha sido el Partido Socialista. Eh, entonces, yo creo que esta exigencia hacia posturas más progresistas también creo que ha sido una autocrítica que tenemos que hacernos de no haber conseguido que Compromiso se sienta en algunos sentidos eh, obligado a votar con, con nosotros y no con el PSOE. Eh, creo que lo que tenemos que, que decir es que sí, que, que el cambio ha comenzado aquí, que está a mitad de camino, pero que el PSOE no lo puede liderar porque no va en su idiosincrasia, digamos. Entonces, eh, esa tiene que ser un poco nuestra línea para un compromiso. Eh, no diré forzarle, pero sí hacer que elija hacia dónde hacia donde tiene que dirigirse y pensamos que ya pues, eh, en virtud de, de las acciones que se, ha, que se han ido llevando a cabo, y como me refería antes, pues hay una sintonía estratégica mayor que puede concretarse lo electoral o no. Pero <risa> <risa> que el Partido Socialista, digamos, ya don per perdud que no podré durar las vastas posiciones, o...? Uf, eh, a raíz de la unión de destinos entre... Chimo Puch y, y Susana Díaz, creo que se hace cada vez más complicado, sobre todo porque. Y es algo que, que nos genera también bastante, no sé, bastantes dudas, porque a priori Chimo Puch eh, tiene un perfil mucho más federalista, en casos mucho más progresista, pero está aliado con la parte más reaccionaria de, del Partido Socialista a nivel estatal, tanto por, por modelo de Estado como por sus relaciones con el Partido Popular, ¿no? Entonces, en muchos casos eh, sí que conseguimos llevar al Partido Socialista a, a posturas eh, pues sí más, más avanzadas, pero cuando se toca lo fundamental y, y lo que depende de lo estatal, pues al cruzar la divisoria y, y al dirigirnos a Madrid pues ya no hay mayor entendimiento como, como se ha venido demostrando. No se puede estirar eso, y a lo mejor dir, quedarse en la obra de Góvar de Chimo Puig, pero... Claro, pero es que gran parte del Botanic también tenía que ver con la exigencia a, bueno, a Madrid, ¿no? Y uno de los grandes retos del país valenciano pues es su desvertebración, ¿no? Y ahí entra desde infraestructuras de todo tipo, una gestión más directa de aeropuertos y el corredor mediterráneo, entonces... Se está, eh, si la acción en el país valenciano contradice lo que luego se defiende a nivel estatal, pues no vamos a tener jamás esa, esa fuerza o, o, o esa cohesión para que esas reivindicaciones lleguen a, a buen término. Entonces sí, eh, Chimo Puig está realizando algunas cosas bien, pero que, que luego entran en contradicción con el modelo que defiende a nivel estatal. Uh -huh. También evitando que tú venís de la Vega Baja, del Baix Segura, sí. digamos, todos estos reptes de vertebración del país valencia también. Yo creo que sería muy interesante, a lo mejor, que la de del valenciano central perdió perdido de alguna manera, callaremos un poco y yo, a lo mejor descoltar eh, en sí. qué tenéis a decir. Bueno, hay, hay varias líneas de vertebración. <ríe> Una, por ejemplo, sería la cultural, ¿no? la identitaria, donde entra como elemento central la lengua. ¿no? Eh, ahora estamos teniendo con el decreto de plurilingüismo también mucha mucha polémica eh, que viene también a consecuencia de la política de división que se ha practicado eh, durante tantos años por el Partido Popular, ¿no? Entonces, desde la vega baja, lo que intentamos algunos es mm, mostrar una, una apertura, digamos, de, de reconocimiento de la diferencia, porque muchas veces siendo castellano parlante no se entiende eso de los derechos lingüísticos, porque claro, tu lengua está en todas partes. Entonces esa digamos, desigualdad que existe entre el valenciano y el castellano no la percibes. Eh, pero claro, teniendo en cuenta que nosotros partimos también de una desventaja a la hora de aprender valenciano, ¿no? por ser una zona monolingüe. Entonces creo que nuestro papel, y, y es el que estamos intentando desde allí, es mostrar que eh, tenemos que respetar el, el derecho de los valencianos a hablar su lengua, tenemos que poner todo lo que esté en nuestra mano para, para hacernos bilingües, porque eso nos hará más ricos culturalmente y, y nos hará tener más cohesión con un proyecto autonómico compartido, pero teniendo en cuenta pues, digamos, la, las diferencias de, de cada zona. Es un tema que está muy, no sé, enfangado, porque siempre el, el rédito electoral y, y la acción, pues principalmente del PP y también de Ciudadanos, pues no, no ayudan, todo lo contrario, ¿no? pero yo creo que es fundamental para tener un proyecto cohesionado, vamos. Y luego ya lo que tiene que ver con cuestiones más mm, materiales, ¿no? Como podrían ser, eh, pues efectivamente, cercanías, eh, infraestructuras, que, que no se entiende que, que veamos Valencia tan, tan lejos, ¿no? Que veamos más cercana a Madrid que, que a Valencia. Entonces, pues sería un poco ¿no? en esos dos sentidos, que siendo una zona de periferia, pues por un lado poner, abrir vías de comunicación eh, que se conozca la cultura, es decir, que no, muchas veces te hablan de Ovid y Mongeor y tú dices, mira, un, un catalán, y no, o sea, compartir eh, lo que tenemos en común, y por otra, pues que vendrá también con, con inversiones, uh -huh. Digamos no, que en el caso de, de la cultura, desde Podem, dos primeros meetings, esposa que crea el BEN no? de, sí. de, de, de Raimond. Sí. También va a haber una época no, que el, en la parte de la ciudad se posaba en, en horizontal, que es la manera digam, autocentrada de cero. Entonces, estos chicos de estos, eh, eh, ¿serían un ejemplo este de este intento de vertebrar el país? Yo creo que hay una cuestión estructural en el país valenciano, o sea, identitaria, independientemente de los partidos, que es, bueno, lo que decíamos, ¿no?, ser capaces de tener un, un proyecto autonómico compartido, o sea, que es otro de los grandes retos. Porque con el PP se tenía un proyecto autonómico compartido, digamos, en, en la burbuja y en los grandes actos y en esa idea de, de riqueza, ¿no? Eh, nosotros ahora tenemos que tener otro que también vaya por, por lo cultural. Y ahí, bueno, pues Podemos tiene que tener un papel fundamentado en esa, en una idea democrática en la que tienen que entrar pues, esos derechos lingüísticos y esos no sé, digamos, derechos eh, a respetar la pluralidad y en una visión de país mucho más abierta y plural, pues creo que es un gran interlocutor para, para realizar esos cambios. También se ha visto esto en el, eh, en el resultado electoral, como digamos en toda la... Por así decirlo, la periferia del Estado, ¿no? donde están también las nacionalidades históricas, Podemos ha sido capaz de unir la cuestión social a la cuestión territorial y ha sido donde más mejores resultados ha tenido. ¿no? Creo que es por esta visión de que Podemos estar ocupando el lugar de, de interlocutor y, y, y director de un nuevo modelo de, de país. ¿no? Uh -huh. Y digamos, ahora que ya estén con finalizada la entrevista, digamos que si. En el caso de que tú fueras escogido, ¿no? ahora. Yo es no me presentaron. <risa> Pueden eh, decir ¿pueden que oficiosamente eres candidata a secretaria general o habrá, habrá que ver. Eh, estamos ahora abriendo un proceso participativo para la construcción de listas. Uh -huh. Y bueno, habrá que ver dónde soy más útil. Aún no, aún no he decidido si presentarme como portavoz o formar parte de la dirección que resulte. Pero, bueno, algo en lo que estamos poniendo bastante hincapié también es que cualquier portavocía que salga sea compartida, es decir, no volver a tener, un, un, claro, una secretaría general centralizada, que también centraliza todas las responsabilidades, que o sea, eso sí que es algo imposible de, de llevar humanamente y que tampoco responde al, al tipo de partido que queremos construir. Uh -huh. A sabes, eh, el momento en que Michel un proceso participativo, la gente decidida que tú eres más útil como a uno de los dos portaveos de la organización, en el País Valenciano... ¿Cómo <laughs> es? Eh, digamos, eh, com... la primera pregunta sería qué exigiría yo al Botani, Porque que que se le van a exigir cambios al Botani. Y uh -huh. la segunda pregunta es institucionalmente o organizativamente, perdón, eh, cómo afectaría yo a Podemos o cambios eh, clavaría o. A ver. Yo creo que una cuestión interesante puede ser realizar una especie de auditoría ciudadana del Botanic para que verdaderamente sepamos qué piensa la sociedad valenciana de, del Acuerdo del Botanic, qué aspectos se están cumpliendo, qué no, dónde vamos más lento, más rápido. Y algo que pensamos nosotros, que es donde se va más lento, es evidente que es mucho más difícil, es en esta construcción de, de un nuevo modelo productivo, de reindustrialización, tejido empresarial más pegado al territorio, abandonar esas inercias de, de burbuja inmobiliaria que, que siempre amenaza ahí con volver con la presión de los promotores y bueno, hay aspectos en, en, en varias consellerías en los que pensamos que se puede mejorar, o sea, en algunas ocasiones hemos forzado sobre todo en, en sanidad o en vivienda que se llegue a, a no sé, digamos a, a a una visión mucho más ambiciosa de lo que en principio se tenía. Y esa tiene que ser un poco la línea. ¿Me habías hecho otra pregunta? La otra pregunta sería, ¿pel que fa la organización de podemos eh, Bueno, pues eh, construir ese Podem del que estábamos hablando, ¿no? Pues democrático internamente, mucho más eh, centrado en el, en el territorio, pero sobre todo que sea útil a la sociedad, y eso pasa por tener un Podemos pues, mucho más... Mucho más poroso, donde la gente piense que, que puede participar para cambiar su barrio desde ya, o sea, sin necesidad de tener que ganar unas elecciones, aunque parte del objetivo sea ganarlas. Uh -huh. Y ahora uh -huh. la, la pregunta: ¿y se eh, uh -huh. ¿hice mayor participación con la Durie Waterme? Bueno, creo que tenemos mmm, que diseñar distintos mecanismos para que la gente pueda no solo debatir qué es lo que se ha venido haciendo históricamente los círculos, sino decidir. Entonces estamos pensando en algún tipo de organismo territorial que pueda dirigir también la, la acción de, de la directiva, por así decirlo. Estamos pensando en construir mesas de ciudad donde la gente pueda tener las herramientas para diseñar este, este proyecto de ciudad para cada municipio. Todo pasa por poner herramientas eh, estratégicas, y recursos, es decir, también, también dinero, para que la gente que quiera construir mmm, y, y mejorar su, su entorno más cercano, pues pueda hacerlo y, y sepa que dirigiéndose a espacios concretos pues puede realizarlo. Uh -huh. Eh, Molve Antonio, yo creo que ya podemos dejar así la, la nuestra entrevista. Eh, vaya el futuro, eh, con Bestie tenga de, la de decidir, pero con caso, Molto suerte. y ya sabes que es la puerta abierta de nuestro programa, pero con Vulgues. Muchas gracias, te mm -hmm. mucha gusto de, verdad, de haber estado así.